El metaverso representa muchas oportunidades para las compañías, pero bueno, ¿qué tipo de oportunidades? ¿Qué se puede hacer ahí? Hemos invitado a Marcos Tafo, eh, que es un especialista en el tema, para que nos acompañe y nos cuente a propósito también de la reciente invitación que le hizo a Colombia, Ceipa Business School. Marcos, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? No, muchas gracias y gracias por la invitación y muy emocionado de, de, de dar mucha información de gente que todavía está como, ¿qué es el metaverso? Bueno, Marcus, entonces empecemos por definir qué es ese metaverso. Yes, el metaverso prácticamente salió del blockchain. Eh, es el nuevo Nintendo que eh, ahora todo lo vas a tomar en realidad. Por ejemplo, si tú quieres que te gustaría estar en eh, eh, tirándote en paracaídas, ¿qué se siente? Eh, si te gustaría una playa especial, ¿cómo estar en, en esa playa? El metaverso te eh, eh, sumerge eh, hasta si tú quieres bucear. O sea, el metaverso prácticamente es una vía virtual que tú quieres imaginarte, pero hecho realidad. A tu manera, eh, por eso ya el metaverso ya está teniendo eh, diferentes, um, diferentes aplicaciones que te ayuda con todo esto eh, prácticamente para que tú te sientas en el metaverso eh, eh, sintiendo la vida virtual, pero eh, en, el, en, en tu oficina, en tu casa, eh, así, así. Bueno, Marcos y hablemos de qué oportunidad representa para el mundo empresarial el mundo de los negocios para los emprendedores. Sí, el, los emprendedores en este momento están entrando porque ya tú puedes colocar tu misma empresa, o sea, eh, eh, la empresa de diseñadores. Eh, en este momento está baja, o sea, está muy alta la demanda de diseñadores de maquetas, eh, por ejemplo, Sandbox, que es una aplicación donde está Snoop Doggy Dog, está Paris Hilton, está Prada, está Gucci. Eh, ya ellos están, necesitan la demanda. Hay demandas de eh, ingenieros de diseño, ingenieros eh, virtuales. Eh, hay, hay muchas otras empresas que ya pueden entrar eh, y te pagan muy bien. Eh, por ejemplo, di por diseñador gráfico, se están pagando de, de 40 hasta 80 mil dólares eh, al mes. Así que eso es <ríe> mucho trabajo, pero eh, hay dinero, hay mucho dinero. O sea, Marcos, aquí estamos hablando de que ese metaverso también representa una gran oportunidad de empleo, de emprendimiento para muchas personas si se forman eh, como en esos talentos y en esas habilidades adecuadas. Ya nos mencionaste el tema de los diseñadores, por ejemplo, pero bueno, ¿qué otras áreas pueden tener un, un gran potencial en este universo? Eh, en este gran potencial también existe la gente por ejemplo que le gusta ser educativo por ejemplo si tú quieres hacer una charla de lo que tú estudias eh, si tú quieres hacer charla de una pasión si tú quieres hacer un concierto eh, si eres un músico todo esto ya está pasando en este momento este mientras estamos hablando ya está esta emoción por ejemplo si tú quieres vender un producto diseñado eh, gráfico, eh, por ejemplo, pulseras, si quieres tener una tienda de venta en el metaverso donde la, los clientes entran y entren a tu tienda, o sea, todo esto, eh, aquí no hay tope, no hay tope. Me parece que es importante, Marcos, que hablemos de un caso de aplicación específico eh, del metaverso, ¿eh? digamos, puede ser una de estas empresas que tanto te llaman la atención, que ya están ahí y que contemos qué es lo que están haciendo concretamente en ese universo paralelo. Sí, Sandbox, eh, la empresa Sandbox, en este momento eh, ya a, a, abrió islas para que, eh, por ejemplo, la modelo de Brasil, una de las chicas más famosas ya, compró su, su isla y ella eh, eh, es como igual como si tú vas a Grecia y tú entras y estás en tu casa, eh, cocinas, hace todo lo que tú harías el día a día. También puedes hacer una reunión con tus amigos que están en el metaverso, no importa dónde están en el país, Standbacks te da la oportunidad de prácticamente eh, eh, hablar con otras personas y, y que están ya en el metaverso, están jugando o ya están eh, queriendo adquirir, por ejemplo, si, ellos, si tú quieres estás buscando una casa. Ya eh, las personas ya están vendiendo en el rulo inmobiliario. Eh, la, se vendió hace un mes atrás, se vendió una casa de, de, por 2.6 millones de dólares. Yes, millones de dólares. Por eso es, eh, la, eh, hay muchas aplicaciones, más de, más de 10 mil aplicaciones, pero Sandbox es una de las mejores. Es prácticamente como el PlayStation. Yes. Bueno, es una universidad a la que te invitó a Colombia, Seipa Business School, y qué bueno que entonces contemos también a partir de esa invitación, cuál es esa aplicación, ese gran potencial que tiene el metaverso en el campo educativo. Sí, en el campo educativo eh, es muy largo, ¿por qué? Porque y en este momento hay demanda, o sea, en este momento es súper bueno entrar, ¿por qué? Porque hay personas que, eh, por ejemplo, están en España, están en África, en ese momento que quieren aprender español uh, hay personas que quieren aprender matemáticas que quieren aprender eh, unos cursos nuevos en este momento esa demanda está muy alta porque el metaverso como está todo nuevo todavía no tienen las personas que ya están haciendo cursos ahí están haciendo curso en este momento pero no tanto educativo por eso en este momento estudiantes profesores universidades tienen el perfecto momento para entrar y ya empezar a dar y cobrar. Eso es lo otro. O sea, el metaverso también es para hacer mucho money money. Bueno, eh, hablemos del caso de CEIPA, por ejemplo, que, que es una universidad ampliamente innovadora acá en Colombia, pero que además acaba de hacer eh, un acuerdo desde el año pasado con Arizona eh, University en los Estados Unidos. Qué bueno que, que hablemos de ese tema. O sea, cómo la innovación se correlaciona con todo lo que est estamos hablando, a través de nuevas formas, de nuevas plataformas, como el caso del metaverso. Sí, la plataforma de, de que están ya en ese momento con Arizona um, University, eh, ya Seipa está viendo a subir a segundo nivel. Eh, muchas a veces universidades se quedan, no quieren explorar, no quieren ver todas otras oportunidades. ¿Por qué? Porque siempre se dice, si sí, mientras más ayuda, más recibes. Entonces, las nuevas plataformas que estamos uniendo fuerzas con las universidades de Estados Unidos, además de darle una buena imagen a Seipa, Seipa ahora va a tener toda la eh, ese, ese campo abierto que para tener estos estudiantes para aprender de tecnología, aprender de cosas de Estados Unidos, aprender cosas de, de todo lo que es eh, eh, lo, lo, elec lo ele electrónico que en este momento se está necesitando porque, como te dije recién, hay, es mucha la demanda. Entonces, CEIPA se unió en este momento en este barco y este barco va a llevar a CEIPA muy, muy lejos y además va a plantear a Colombia como alguien de mirar, que mira, ellos también están creciendo como país. Marcos, aquí hay como varios, varias aristas, varios aspectos, porque una es que los estudiantes, pues obviamente las universidades aprendan toda esta tecnología y cómo funciona y todo. Pero lo otro es que ellos mismos la usen, porque yo me imagino que falta muy poquito para que estudiantes de CEIPA, de, de Arizona, en cualquier parte del mundo, pues ya lo están haciendo con, con trajes y, y con el óculos y todos los demás aditamentos que se necesitan para, para hacer un aprendizaje que sea mucho más inmersivo. Sí, en CEIPA, en, en el evento de este miércoles, vamos a hacer una demostración con uno de los influencers más grandes de Colombia, eh, Jairo, el chico el pelo azul, eh, él va a hacer una demostración. Además de hacer una demostración, él va, va, va a entrar las tecnologías de las aplicaciones, que son muchas. También él va a demostrar cómo él puede ir de, de, de un universo donde están todos sus amigos a ir a, un, a, a, un, a, una, a una oficina. Entonces se puede ya plantear un negocio eh, donde ir a, a un shopping center donde ya tú puedes comprar, por ejemplo, unas gafas eh, digitales, eh, en, eh, por ejemplo, de Prada o de, de Gucci. Entonces todas esas. Estas oportunidades eh, vamos a demostrar todo en este evento el miércoles que cómo se usan la tecnología y eso les va a llamar mucho a la atención es como volvimos a cuando recién apareció el, el playstation cómo se usa eh, para qué también sirve cuáles son las otras funciones que, que, que también nos puede ayudar el mismo sistema bueno Marcos, eh, tú has eh, acompañado a diferentes gobiernos, a algunos latinoamericanos, Estados Unidos, hiciste parte en la asesoría al equipo del presidente Obama en, en, en ese país y qué bueno contar eh, ese tema de los gobiernos porque los gobiernos juegan un papel muy importante en lo que tiene que ver con la infraestructura, la tecnología, la adopción de todas estas nuevas plataformas y llevarlas a diferentes campos. Sí, me encanta lo que dijiste porque ya Colombia, eh, ya el, la visión de Colombia ya tiene que ver la, el campo tecnológico para los colegios de, desde el primer grado hasta ya cuando se graduó de bachillerato. Eh, los gobiernos ya tienen que ver que ya la realidad de la tecnología ya llegó. Ya llegó, ya es, es, es parte de ellos unirlos. Por eso también aquí voy a querer a, hacer mucho trabajo con, con el gobierno de Petro, para unirnos con la tecnología y toda la ayuda y el aporte que pueden a, a, a, a aportar a comunidades que son, que son más vulnerables, que no tienen la, la, la oportunidad o el alcance de tener esta tecnología. Eh, Marcus, ese mensaje final para que las empresas, eh, las entidades educativas, todos saquemos ese máximo provecho eh, de las ventajas de esas plataformas que están surgiendo, porque anteriormente cuando había una plataforma nueva, eso valía un universo, eh, digamos, implementarla. Hoy en día es mucho más sencillo, no es tan costoso. Sí, lo bueno es que vamos a hablar de precios, de costos, eh, vamos a decir cuándo tú puedes ganar semanalmente, mensualmente y anual. Eh, todas esas empresas que en este momento sus ventas no están en el nivel que se merecen en este momento. Yo les voy a enseñar técnicas cómo duplicar tu empresa en tres meses o menos con técnicas de la Bolsa de Comercio en Nueva York. Eh, eso otro, también les voy a enseñar cómo yo pude vender eh, Miami 19 Ferraris en día. Todo lo que tiene que ver para el crecimiento de las empresas, por qué es tan valioso que nos enseñan en Nueva York, el, eh, cómo crecer rápidamente una empresa, pero empezando desde adentro de la empresa, porque los empleados tienen que entender que va, ellos llegan a hacer crecer las empresas, no vienen solamente por un sueldo. Entonces, todas estas partes educativas que les voy a enseñar a las empresas a crecer, también cómo eso se puede unir en el metaverso, cómo ellos pueden ya usar eh, fun las funciones de su empresa, usarlas en el metaverso. Y eso también para hacerse más imagen, más marketing y más dinero. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa eh, Negocios en tu Mundo y por eh, darnos eh, esos adelantos de lo que has venido eh, conversando y, y ampliando con la gente de Seipa Business School, que es una universidad bastante innovadora en nuestro país, en Colombia. Muchísimas gracias, Marcos. Muchas gracias y nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde en Seipa.